Soy Martina Pilar Boscariol Marín, reina de Rivadavia. Tengo 20 años y en estos momentos estoy estudiando la Tecnicatura de Gestión en Hotelería. Elegí Gestión en Hotelería porque el título no hace falta avalarlo en distintos países eh, y uno de mis sueños era, era eso, recorrer y a la vez tener ese trabajo fijo. Eh, el servicio, el servicio y la hospitalidad. Es algo que me encanta hacer sentir al, al demás servido. No, no es algo que me molesta, me, me da más satisfacción a mí que al que estoy sirviendo. Y, es, y en la hotelería es servicio todo el tiempo el tiempo estás dándole a alguien, así que me gustó y yo creo que es empatía, mucha, mucho carisma, yo, yo sé que lo tengo, ese carisma que a la gente le gusta y en la hotelería se ve muy reflejado en eso, porque si uno se siente como vuelve, eh, está feliz, está contento y no es algo que se pueda devolver esas vacaciones, son momentos nada más. Me presenté para Reina de Rivadavia porque era un sueño de niña, de chica y era una ilusión y se volvió realidad por así decirlo. Tengo fotitos mías con corona y, y bueno, para mí conocer a la reina y virreina nacional era algo imposible y estuvieron en la, en la vendimia de Rivadavia, entonces yo ya, ya me quedé fascinada. Ya para mí esos sueños ya está. yo Para haber, haber llegado hasta acá para mí es, es un montón, así que me quedo con eso. Me gustaría trabajar en la salud mental, en, en ayudar, en, en que no sea un tabú, que, que sea normal hablar sobre, sobre la psicología, sobre, ...sobre la ansiedad, sobre la depresión, sobre todas esas cosas que por ahí no, no se ven... ...porque no es físico, pero está, y hay muchas personas que no lo saben por eso mismo... ...porque no, no se ve, así que me, me gustaría mucho empeñarme en eso. Si llegara a ser reina nacional de la vendimia, eh, no sé, no sé no sé qué haría... ...pero tengo tantos proyectos, eh, que no solamente sobre, sobre la psicología, sino... Eh, más en Me gustan mucho las escuelas, me gustan mucho que se basen de, de los niños. En los niños va creciendo esa, esa emoción y cuando uno aprende las cosas en la escuela por ahí quedan más marcadas que en la secundaria, por así decirlo, porque en la secundaria es todo joda, todo re divertido. Pero en la primaria, yo tengo más recuerdo de la primaria que de la secundaria. Entonces me gustaría más eh, abocarme mucho a las enseñanzas de las escuelas, a talleres, que, que sea más divertido ir a la escuela, o obviamente nunca va a, va a terminar de ser divertido para niños de, de siete años, pero eh, que digan, bueno mañana hay un picnic, con la seño vamos a ir, y hay un taller que nos va a enseñar a pintar, no sé, un, un cuadro genial, vamos a ir, es, esas cosas me gustaría, eh, la iniciativa de, de querer hacer algo.